Hola, soy Idu Martínez y en este vídeo vamos a hablar de la sección del filtro del Core Prologue. El filtro es uno de los componentes que define el sonido en sintetizador. El Core Prologue dispone de un filtro resonante paso abajo de dos polos. Además, contamos con un control de drive, un filtro paso alto para controlar las frecuencias graves y un control de seguimiento del teclado. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal.